Este es el primer y principal diferencial de cero. Gira, se adapta al formato de los contenidos, como pueden ver. Acá, por ejemplo, voy a abrir Netflix y el de una vez me va a decir que la aplicación requiere estar horizontal y se va a ajustar. Mucha gente dice, oye, yo compro un soporte y puedo hacer que gire y demás pero preguntémosle a Netflix si es algo que debería hacer con cualquier televisor o no porque se puede generar un desgaste pero vamos a ver no puedo no tengo yo sé que lo entendías ahora bien, fíjense que lo puedo usar también con un, como un reloj muy interesante o inclusive le puedo cambiar las opciones y hay unas bastante artísticas aquí podemos explorar otras opciones el modo ambiente y aquí gira y se ajusta aquí están las otras alternativas frente a la pantalla negra una que me da actualizaciones otra que me da tema de contenidos para el espacio para crear un ambiente o inclusive puedo poner la mía vamos a ver cómo funciona aquí hay algunas opciones decoración Información, obras de arte, vamos a ver las de obras de arte, por ejemplo esta me gusta, descarga el contenido y me va en a breve, wow, Y puedo configurar qué tanto brillo quiero, fíjense que acá tengo opciones de brillo de saturación, de tinte o sea lo puedo configurar de acuerdo como yo quiera esto está bastante cool lo dejo ahí y siempre puedo volver o digamos que he tenido un día complicado entonces podríamos ponerlo en modo relajación también como pueden ver puedo usar de cero desde el control remoto en pantalla con smart things, efectivamente lo puedo cambiar de modo y puedo hacer una serie de cosas bien interesantes también como cambiar los fondos de pantalla que son supremamente atractivas dada la calidad de la pantalla y la resolución que tiene de cero por ejemplo este me parece supremamente hermoso así se ve en la pantalla del Note y así se ve en vivo y en directo Espectacular. Aquí puedo elegir las aplicaciones. Y seguramente lo que va a hacer es... En algunos casos me dice que cambie de modo. En otros la, la inicia. Vamos a ver qué hace esta vez. En este caso efectivamente inició la aplicación. Aquí, voy a poder manejar. Uh -huh. Vamos a ver si, si me manda a modo horizontal o no. Vale, esta aplicación es relativamente nueva, entonces es posible que no lo haga, pero en Netflix sí lo hace. Acá puedo ir bajando el volumen si quiero. E inclusive, pues para visualizarlo de una mejor forma, Vamos a mandarlo a modo horizontal. Bueno, ya vimos esa parte. La imagen, el sonido es supremamente interesante. Vamos a, a volver al portrait mode. Y hay algo que muero por probar precisamente y es la conexión con Bixby. Hi Bixby, what is the zero? Ah bueno, toca configurar el idioma, así que lo vamos a hacer. Good morning, what's the mission today? Hi Bixby, what's the zero by Samsung? Samsung's got some hot tech out. You can check out everything at samsung.com Como pueden ver, también existe la conexión a Apple Music. Y aquí estamos en el navegador. Así que vamos a entrar a etcétera y listo. Y obviamente aquí vamos a buscar Samsung para ver qué hay. es supremamente interesante la navegación. Y acá, nótese que tiene un scroll. para poder ver un poco más allá y no tener que sufrir tanto con el control algo que seguramente muchos se preguntan es ¿y funcionan los videos? pues vamos a probarlo vamos a probar hasta donde este navegador es medianamente compatible con lo que haría un usuario del común este creo que no tiene video entonces vamos a entrar a otro de los artículos este si no estoy mal efectivamente tiene un video embebido, entonces vamos a, a ponerlo a correr aquí está y si sí, el navegador hace su trabajo vamos a ver qué pasa si yo le digo que abra youtube con ese video lo hace y ahora vamos a ver la pantalla completa. Nótese que sí, efectivamente hace el trabajo y la transición no fue pues nada tortuosa. Muy interesante esta opción. Aquí hay otras opciones de aplicaciones, Disney Plus, Netflix y demás. Puedo ver televisión, como era de esperarse, en este caso no tengo eh, ninguna televisión, digo, ningún tipo de conexión, pero podría efectivamente decirle que me muestre fotos, por ejemplo, si tuviera alguna acá, pero en el televisor no tengo ninguna guardada. Bueno, y después de ver estas opciones, nos pues vamos a devolver por ejemplo, Netflix, que es una aplicación un poco más madura y fíjense que si yo le digo girar seguramente cuando seleccione el perfil efectivamente la aplicación me va a decir que debe estar en modo horizontal para correr así que me devuelvo a modo... y aquí ya puedo empezar a manejar Netflix sin ningún problema, nótese así que si se me pierde el control o algo pasa lo tengo todo en mi smartphone y en este caso en un smartphone supremamente particular el Note 20 Ultra inclusive desde el smartphone puedo invocar a Bixby solamente le debo dar privilegios precisamente para que pueda correr desde el micrófono entonces lo vamos a hacer Do you agree to provide location data to the weather channel to process requests? It is foggy and 8 degrees right now. Ok, fíjense acá encontré el clima y me está contando. Listo. Pero hagámoslo más interactivo. Rotate. Si sí, Lo hace Open Netflix, así ah, lo hizo. Open Disney Plus, oh, I can't find that app. <ríe> Open Spotify. The app needs to be installed. Ok, tiene sentido y le vamos a decir que la instale. Ahora, mientras instala la aplicación desde Note, yo la puedo abrir y puedo poner alguna canción. Este iconito lo que está haciendo es reproducir el sonido del teléfono en el TV. Entonces, tengo un super set de, de parlantes precisamente para cosas como escuchar Spotify en esta base tan espectacular que tiene de cero. Y no es una simple base, es un set de parlantes, con sonido ambiental que ustedes lo pueden percibir, es muy bueno bueno y hablando de apps, acá estamos en la tienda donde podemos ver algunas de las opciones que existen aquí hay de varios países algunas muy conocidas, otras que ni idea por ejemplo YouTube, muy, muy interesante una aplicación que siempre hay que tener, Netflix, SmartThings, Apple TV Plus, Prime, algunas opciones de radio. Vamos a ver, esta de aplicaciones para pasar el tiempo que es, efectivamente. Ok, está Plex, que es el servidor de medios. Fox. Claro, video. View para conectar el, el móvil. Noticias. Okay. varias, muy interesante. Bueno amigos, esta fue una reseña rápida de, de cero. Que es bien interesante. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Hay cosas por mejorar, como por ejemplo a nivel de, de conectividad a veces el TV me dice que, que le hace falta conexión siendo que los otros dispositivos están conectados y funcionando pero en general la experiencia es interesante si ustedes tienen eh, pues un presupuesto bastante alto y necesitan un TV que gire y que no se vaya a dañar en el proceso pues este podría ser el gadget para ustedes hey, ¿Cómo es el proceso para resetearlo? Entonces nos vamos aquí a Configuración. Uh -huh. sí, nos vamos a la derecha. En todos los ajustes. Uh -huh. Nos vamos a General. Vamos a Reiniciar. Entonces ahí vuelve a, a los valores de fábrica. Uh -huh. Entonces... ¿Es nos da el pin, cero, cero, cero, cero, y ya, Se le da. rencia. Gracias y los esperamos en Techsetera. Porque...